Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística dominical desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gasque, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, televidentes, radioyentes y cibernautas, recordándoles suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Hoy. Tercer domingo del tiempo ordinario dedicado a la palabra, nos reunimos como pueblo de discípulos misioneros de Jesucristo que quiere cumplir su palabra y practicar la honestidad. La palabra de Dios nos encamina a la conversión permanente al reino de Dios y a decidirnos a seguir al Señor sin condiciones. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia Universal a celebrar el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario como el Domingo de la Palabra, en el que celebramos, reflexionamos y divulgamos la Palabra de Dios con el deseo sincero de que el Señor nos abra el entendimiento para comprender con ella los acontecimientos de la misión de Jesús y de la Iglesia en el mundo. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, acompañado de los diáconos y acólitos, con el canto de entrada que entonará el coro del Tribunal Superior Electoral. Iniciamos nuestra celebración con alegría y cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta celebración eucarística correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario. Y el Señor nos llama a vivir siempre en la luz y a salir de toda oscuridad. También el Santo Padre, como hemos escuchado, ha pedido que este tercer domingo del tiempo ordinario reconozcamos la importancia, el valor que tiene la Sagrada Escritura para todos nosotros para seguir viviéndola y también para comunicarla a los demás. Algo evidente de que el Señor nos reúne y nos convoca es que estamos aquí reunidos en su nombre. Además de esta manera de reforzar todavía más la unión con Cristo, sintámonos llamados por Jesús a la conversión como los primeros discípulos a la orilla del lago de Genesaret y estemos dispuestos a llevar una vida según la voluntad de Dios. Por eso hermanos reconocemos humildemente que somos pecadores y pidamos perdón al Señor.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 ante Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna Amén. Yeah.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 Habla con su pueblo sobre la oscuridad que ha conocido. También habla sobre el futuro luminoso y lleno de gozo que trae la intervención de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán de la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Amén. ¿Quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré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 Señor, en el país de la vida, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Segunda lectura, Pablo nos invita a mantener la unidad en medio de la comunidad cristiana. La comunión de los hermanos solo será posible si se pone a Jesús en el centro de la vida comunitaria. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Chloe que hay discordia entre vosotros, y por eso os hablo así. ¿Por qué andáis divididos, diciendo, yo soy, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizado en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer eficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, se proclama el mensaje central de Jesús, el proyecto alternativo del pueblo de Dios salvador y liberador que exige un cambio radical de vida. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, «Vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas, mi cordial saludo para cada uno de ustedes aquí presente, igualmente para todos los que se unen a nosotros, tanto a nivel nacional como internacional, todos aquellos que se unen a los diferentes medios de comunicación, la televisión, la radio, el mundo de las redes sociales, para participar y unirse a esta sagrada liturgia que celebramos en el contexto del Día del Señor en el contexto del día de reposo, porque así también lo ha querido Dios, que el hombre, el ser humano, encuentre su reposo y descanse. Todo lo ha hecho bien y nos ha hecho también a nosotros bien y una obra perfecta. Hemos escuchado un conjunto de lecturas que nos hablan ya de la misión de Jesús. El domingo pasado hemos escuchado cómo decía Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya ese Cordero que es Jesucristo, ese Cordero que lo se ha dado, se ha entregado y se ha sacrificado, pues entonces comienza su misión porque está cerca el reino de Dios. Y el mundo que caminaba en tiniebla ahora ha visto una gran luz. Esa luz es Cristo que comienza en el norte, en el lago de Genezaret, el lago de Galilea, y comienza la misión del Señor a toda, en toda esa comarca. Lo importante es que tanto el profeta Isaías, como también el Evangelio, van a situar a Jesús en el norte, en Galilea, allí en el lago. Ambos hablan ya de ese lugar, de, ese, de esa presencia del Señor en ese lugar dice de país de Nabulón país de Nestalí ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán la Galilea de los Gentiles ¿por qué el Maestro no se quedó en Jerusalén? que la gente conocía la fe que la gente también ya conocía la Torá la ley de Dios, y se fue a Galilea, donde estaban los gentiles, los paganos, los que no conocían a Dios. Porque muchas veces es preferible anunciar a uno nuevo, y no muchas veces a uno que no quiera convertirse. A una persona que siempre está escuchando, y nunca avanza, no crece. Porque la vida de fe hay que ir dando pasos concre concretos, es sistemática y gradual. Si hay una persona en la iglesia que no va adquiriendo su sacramento, bautizo, confirmación, matrimonio, confesión, también participar de la misión, si no avanza algo va mal. Tú te imaginas que el joven entra a la universidad y dura mucho tiempo, pero no pasa del tercer semestre ¿y cuándo se va a graduar? pues mira, así mismo hay personas en la iglesia que tú ves que no dan un golpe ni de carácter, dicen por ahí no avanzan, no crecen en los sacramentos y se mantienen siempre lo mínimo ahí ni están en el mundo ni están con Dios ni estoy fuera, ni estoy dentro Por eso el maestro se va a Galilea de los gentiles. Venga el mundo pagano, vamos a anunciarle la buena nueva del reino. Y desde ahí entonces se va a formar una comunidad y va a comenzar a anunciar y a proclamar. El Señor no ha venido a buscar a los sanos sino a los enfermos. El Señor no ha venido a buscar a los justos sino a los pecadores, como estamos nosotros hoy aquí, pecadores dignos de compasión. Y es precisamente para que nosotros vayamos caminando en la ley del Señor, en los mandatos divinos. No somos santos, pero caminamos hacia la santidad. No somos justos, pero caminamos hacia un mundo de justicia. Y también en la carta a los Corintios, la segunda lectura, ahí hemos escuchado cómo en una comunidad se estaba dando divisiones. Os ruego, hermano, en nombre del Señor Jesucristo, que pongan, se pongan más de acuerdo y pongan más empeño y no anden divididos. Bien, estén bien unidos en el pensar y en el sentir. Porque hay algunos que andan en la discordia entre sí. San Pablo llama a la unidad. San Pablo llama a la fraternidad. San Pablo llama a la integración. Y a quien, a todos, hay algún matrimonio que esté hablando uno para el otro, porque así no va a llegar muy lejos. Es importante la unidad, que cada los dos se sienten, dialoguen y vean realmente las metas en común, y no ande uno hablando para un lado y el otro para otro lado. No puede subsistir un reino dividido, pero mucho menos una familia, pero mucho menos un grupo de oración, pero mucho menos un país, una nación, que tampoco avanza. Porque nos hemos enterado, dice el apóstol, que hay algunos que hablan diciendo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, por cierto, Apolo tenía un discurso, Apolo tenía un, sus discípulos, y cualquiera se iba detrás de Apolo. Pero también San Pablo era un duro. San, también San Pablo era un gigante en la evangelización. Y aparecieron esos dos liderazgos. Y después mismo San Pablo dice, no, no, hay, que, no hay que andar diciendo que si uno es de Pedro, de Apolo, de Pablo. Lo importante es que todos somos de Cristo. Todos somos del Señor. No hay motivo para la división, no hay motivo tampoco para...